Hola, hola. Muy buenas tardes, muy buenas noches, compañero, compañera de ERA. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, vamos a ver si se escucha bien, si me dan el ok, que escuchan bien, que ven bien, que está todo en orden, porque es muy importante que a esta altura los que están ahora presentes puedan escucharme bien, eh, para que puedan hacer sus preguntas. Bueno, bienvenida, voy a, voy a aprovechar a, a saludar, bueno, a Isabel Quesada, a Laura Lunari, a Sora bienvenido a todos los que se empiezan a sumar a estos programas que son en vivo y en directo, ¿sí? Ustedes van a notar que eh, me gustan este tipo de programas que son así, este son así al azar, digamos porque conectan con las personas que por ahí están necesitando un rastreo, una ayudita extra y la bioenergía es justamente eso eh, para los que no me conozcan bueno, soy Gabriela Lunari soy la creadora de una metodología de limpieza frecuencial llamada bioenergía aurea ahora la bioenergía aurea no es mía la bioenergía aurea es la frecuencia más armónica que tiene este universo, es esa naturaleza física con la cual es, este, coordinamos todos los que tenemos vida, lo, los seres humanos, los planetas, los animales, las plantas, todos tenemos una bioenergía, es esa conexión que tenemos con la vida que tiene que eh, continuar avanzando y por lo tanto, cuando en algún aspecto de nuestra vida tenemos algún tipo de bloqueo, estancamiento, es porque esa bioenergía de alguna manera está bloqueada o está interferida por algo, y eso es lo que se estudia, se analiza, se limpia, cuando uno trabaja con bioenergía. Ahora, mi profesión, buenas tardes Blanca, mi profesión, ustedes saben, soy docente, soy profesora, y bueno, pero he abierto... Eh, desde octubre del 2018 se ha abierto CBAU, que es una escuela, una clínica escuela, se le dice por qué, ¿por qué es clínica? Porque hay personas que lo utilizan, lo utilizan para sanarse, para limpiar frecuencias, y otras personas para aprender a usar bioenergía en sus propias vidas, para aprender a usar bioenergía con, en su profesión, o donde sea que, bueno, trabajen, ¿sí?, Así que la bioenergía es universal para todos los seres del planeta. Y también aprovecho para decirles así, aprovechamos que vaya sumándose más gente, eh, bienvenida Marta, bueno Marjorie, Alfredo, bienvenidos a todos los que se sigan sumando. Entonces, para hacer tiempo que se sumen un poquito más de personas, les comento que eh, CBAU es una escuela para cualquier persona, no importa el credo, no importa la religión, no importa las creencias, ni los conocimientos que tengas, no importa dónde vivís. Si hablas español y tenés internet, desde el celular, desde la computadora, desde una tablet, desde algún lugar donde te puedas conectar, ya podés participar de CBAO, Ciclínica Escuela de Bioenergía Aurea, única en el mundo. ¿Qué hacemos? Aprendemos a integrar todo lo conocido y lo que se va conociendo en el mundo ¿para qué? para favorecer nuestra salud nuestro bienestar, eso lo hacemos todos eh, tres viernes de cuatro de cada mes ¿sí? bueno hoy ¿sí? Eh, hoy pensé en el par biomagnético, ustedes saben que cuando uno trabaja con bioenergía incluso una de las cuestiones que vemos en CBAU, en nuestra escuela tiene que ver con aplicar toda metodología, técnica, procedimiento que haya funcionado para la humanidad en alguna época o que esté funcionando en estas épocas y se pueda integrar a nuestra vida propia. ¿Qué tipo de técnicas y metodologías incluye, integra, eh, justamente, eh, CBAU, lo que es la biología aurea? Son todas metodologías que no hay forma de que dañe a la persona hay muchas personas que pueden decirme, a mí me hace efecto, a mí no me hace efecto, a mí me, hizo, me, me curó, a mí me sanó en, en 50%, pero nadie puede decir que aplicando alguna de estas técnicas o metodologías, eh, alguien dañó, porque si no, ya no estamos haciendo las cosas bien. Eh, el par biomagnético que es este, esta técnica, esta metodología que voy a aplicar hoy para vos, hoy que estás conectado, lo van a aprovechar las personas que estén en vivo, ¿sí? Y para las personas, si vos sos de los que te está conectando ahora, y este programa ya ha sido grabado, quédate tranquilo porque también podés aprovecharlo. ¿Cómo? Sintonizando con esa línea media que nos une a todos, pensando, conectando con la conciencia, diciendo, yo soy un ser humano y me conecto con esta energía, que hay en este programa, que está grabado a nivel cuántico, y me va a funcionar ahora y siempre, ¿sí? Entonces, quédate tranquilo que va a funcionar. Entonces, lo primero que hacemos es quitar todo ese karma que puede haber entre yo, que soy la que está hablando, ¿sí? Eh, la que está conectando con esa bioenergía original, vamos a quitar todo karma, karma que puede haber en, entre yo mis ancestros, mis familiares y todos los que se conecten, ahora y después. Vamos a quitar, vamos a limpiar esa ida y vuelta para asegurarnos de que no hay ningún tipo de karma entre nosotros, ni los familiares nuestros, ¿está bien? Vamos a fortalecer en todos los que están aquí, en los que creen y en los que no creen, esto es importante, vamos a fortalecer la inteligencia física que todos tenemos y vamos a fortalecer el cerebro, esos hemisferios cerebrales, la parte derecha y la parte izquierda, y vamos a hacer una conexión de hemisferios en todos nosotros, vamos a reconectar hemisferio derecho con el izquierdo y el izquierdo con el derecho, y vamos a quitar todas esas experiencias en que hemos escuchado, o hemos creído, o hemos imaginado que no servíamos para aprender eh, conocimientos nuevos, que no podíamos aprender un oficio que nos dijeron, este, sos tonto, no te da la cabeza, o entendimos eso, ¿sí? Vamos a borrar todas esas experiencias para dejar limpito nuestro cerebro, nuestras antenas para que podamos captar todo este conocimiento que vamos a, ahora a compartir nosotros. Hola Ángel, Luciana, ah, eh, bueno, más arriba está, bueno Eduardo, ya he saludado. Muy bien, muchas gracias por seguir sumándose. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el par bio, par bio puse yo porque es más cortito, el par bio de dónde viene, viene del de par biomagnético, el par biomagnético no es, no es magnetismo exactamente, esto tiene que ver con eh, una metodología de trabajo que este, generó, descubrió un médico, ¿sí? oficio médico, o sea que viene de la ciencia, Ixagóis, que pueden buscarlo, después googlearlo, ¿sí? Para buscar información si les interesa este tipo de técnica. Acá en Argentina al menos tenemos muchos profesionales, buenos profesionales, incluso médicos y especialistas que trabajan con el parvío. No todos son terapeutas y facilitadores, ¿sí? En este caso que lo apliquen como yo a distancia, en vez del imán físico, el imán virtual, no conozco a tanta gente, pero seguro que las hay, porque este universo está colmado de gente muy creativa que este, aprovecha todo esto, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprovechar esta información. Entonces, ¿de qué trata el par biomagnético? Eh, bien, como les decía Isaac Gois, que es un médico, ¿sí? De la medicina oficial, en un momento estaba curando enfermos y se quedó sin medicinas. Y al quedarse sin medicinas... Eh, alguien le ha recomendado que utilice imanes, porque el imán físico el imán físico se puede poner sobre la piel y este no hace daño si uno lo sabe poner. Entonces va a ayudar, va a colaborar con ese pH, va a equilibrar el pH de la persona, con lo cual la persona va recuperando la salud. Pero este médico ha detectado, eh, en un primer par, ha detectado este, un par, ¿no? Un, ¿Por qué par? Porque se aplican, este, un par, o sea, dos ¿sí? imanes de igual fuerza, que se llaman gauss, esa es la fuerza, se aplica una parte alcalina y una parte eh, ácida, ¿sí? ácido alcalino o norte y sur, son otras formas que tienen los imanes, todos los imanes naturales tienen estas polaridades. Ahora bien, para aplicarse, como lo he explicado muchas veces, se utilizan, imanes específicos que tengan bien delimitado cuál es el norte y cuál es el sur. Entonces Isaac si ¿sí? para hacer un repaso rapidito, ha detectado en ese momento cuál era el par originario a nivel bioquímico de acidez-alcalinidad que se origina cuando ocurre el síndrome del SIDA, del VIH en realidad. Empezó con eso, luego siguió con mucho, descubriendo muchos más Pares Bios. Estos pares Bios tienen eh, una característica, él descubrió que en las zonas eh, muy ácidas del cuerpo, ¿sí? las zonas ácidas del cuerpo, de ese pH interno, el potencial de hidrógeno, bien, eh, cuando está este, muy ácido el ambiente interno nuestro, Va a pasar que en esas zonas superácidas se van a instalar, se pueden instalar, no necesariamente, pero se pueden instalar virus y hongos. Virus, hongos y también todas esas levaduras, tipo cándidas o cualquiera que no llegan a ser este, hongos todavía, pero que ya son levaduras. Entonces todo este tipo de microorganismos vivos pueden instalarse en estas zonas ácidas del cuerpo, en cualquier estructura del cuerpo. ¿Sí? en los líquidos, en los tejidos, en las células, va a atacar diferentes este, aspectos de los tejidos de la estructura del cuerpo, ¿sí? Entonces, tenemos que él descubrió que este, ahí donde hay focos ácidos, se suelen instalar entonces virus, hongos y levaduras. Y como contrapartida, como esta, esta polaridad que tiene este, nuestro universo, que todo se va a unir en polos, ¿Sí? Como es arriba, es abajo, como siempre digo, ¿no? Es una ley universal. Por lo tanto, el cuerpo no iba a ser diferente a los astros y a todos los que vemos. Por lo tanto, si hay un foco ácido en el cuerpo, instantáneamente el cuerpo, para mantenerse con vida, va a generar algún polo hiperalcalino. Este polo hiperalcalino también en el cuerpo, para compensar el polo ácido, eh, también este, es desequilibrado porque no es, este, hay mucha confusión acá, los que creen que uno tiene que estar alcalino completamente, si nosotros fuéramos a la alcalinidad extrema, también nos enfermamos, el pH interno tiene que ser equilibrado, ¿sí? No puede, en cambio, entonces, al tener focos ácidos, que es lo más común, se generan focos eh, con mucha alcalinidad. ¿Qué tipo de microorganismos eh, cuentan en los libros, eh, como polo contrario entonces, si ¿sí? a, a los polos ácidos van los virus ¿sí? y, y los hongos, a los, polos, a los polos hiperalcalinos van a ir a centrarse, a reproducirse, a instalarse, bacterias patógenas, ¿sí? todas las bacterias, sobre todo las anaeróbicas, las que no respiran, no necesitan aire, eh, bacterias y parásitos, Bacterias y parásitos, por lo tanto, cuando ya la persona ya tiene infección de bacterias y parásitos es más difícil quitar las enfermedades con esta metodología, pero casi todo empieza con focos ácidos, ¿sí? Entonces, eh, él descubre que cuando una persona llega con alguna enfermedad, todo pasa por, hay una forma de equilibrar el pH de la persona, ¿cómo? usando imanes, ¿sí? Usando imanes en el cuerpo. ¿Dónde se van a poner estos imanes? Bien, haciendo un rastreo se va a ver dónde hay focos muy ácidos o muy alcalinos y se van a ir a impactar con imanes en el cuerpo, arriba de la ropa, ¿sí? Eh, se van a impactar estos imanes el tiempo necesario Hola María España, bienvenida. Bueno, se van a impactar estos espacios con estos imanes y por lo tanto se va a equilibrar ese pH interno. Y independientemente de la cantidad de patologías, enfermedades, síntomas y, y un montón de cuestiones que puede tener una persona, lo único que se basa y lo, lo más prioritario es equilibrar el pH interno. ¿Por qué? Porque es la manera en que el sistema inmunológico de la persona va a recuperar su fuerza natural y va a poder darle respuesta, va a poder eliminar cualquier cuestión de la que trate. Puede ser no solamente microorganismos que se meten en el, en el ambiente interno, ¿sí? Se reproducen. Sino también pueden ser órganos o que se van degenerando, entonces, el biomagnetismo también equilibra todo este pH interno. O sea que créanme que es fabuloso. Yo siempre digo, si escuchan, si escuchan de mí, de la bioenergía, alguna técnica, alguna metodología maravillosa como es el par biomagnético, busquen y averigüen y si dicen, me encantó, resueno con eso y quieren aprenderlo, aplicarlo con bioenergía como yo lo hago, está CBA. Ahora, si quieren aprender la técnica esta básica del biomagnetismo, apréndanlas con los que saben enseñarla, ¿sí? Esos que saben exactamente, exactamente cómo aplicarla, que hay sus pasos, ¿sí? Así que bueno, tenés todas las opciones, ¿sí? Todas las opciones a tu favor, ¿está bien? Bueno, entonces, este, ¿cómo lo aplica la bioenergía? Porque yo este, no voy a hacer exactamente el par de hoy porque... Porque las personas que están acá, a ver, ¿de qué lugares son las personas? ¿De qué países son? Seguramente eh, hay personas de, de varios países del mundo, yo no puedo ir a aplicarle los imanes, ¿sí? Entonces, este, ¿qué va a ser la bioenergía? La bioenergía va a integrar la metodología de Xago, que es el par biomagnético con todos sus pares, que los tengo acá en una carpeta, ¿sí? Si alguno se pregunta, ¿Gabriela sabe eso? ¿Dónde lo estudió? Yo lo estudié hace muchos años, ¿sí? Del doctor Tapia, el licenciado Tapia, que también tiene una escuela en México, ¿sí? Que yo lo recomiendo y él también lo, lo, lo integra con la medicina china, lo integra con eh, todo esto que estudia el iris del ojo y toda esta temática, que ha sido muy bonito, ¿sí? Muy bien. Entonces, Colombia, Mar del Plata, Argentina, España, ¿ven? No podemos viajar hasta allá para poner imanes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en una etapa, hay una, una etapa del biomagnetismo que se ha superado a sí mismo. En un momento se hacía el rastreo original poniendo un imán en el cuerpo para detectar polos, ácidos y alcalinos. Más adelante, con los años, los alumnos de Gois han ido desarrollando más elaboradas, ¿no?, esta metodología. ¿Para qué? Para perder menos tiempo. Entonces cada vez se fue acelerando con el correr de los años toda esta metodología. Alumnos de Gois, ¿sí?, han generado otro tipo de, de técnicas, por ejemplo, ahora me surge una este, que es de un chileno, que se llama resecado, el resecado, por ejemplo, es otra técnica que también estudié, bueno, se trata de hacer como un secado, eliminar las raíces, de todos los focos, ¿no? Es como si fuéramos un arbolito y nos sacaran las raíces malas, también con imanes. Bien. Pero todo esto es con camilla y la persona al frente. Eh, el mismo Gois, sigue sí, alumnos se han dado cuenta que al momento de ir recitando los pares para que el cuerpo nos diga cuál par tiene activado y cuál no, sí. Entonces, este, se han dado cuenta que si lo decían verbalmente o si lo pensaba el facilitador, el terapeuta, el médico, quien sea que la estaba aplicando, se da cuenta que funcionaba igual. ¿Por qué esa fue una sorpresa en su momento? ¿sí? ¿Por qué funciona igual? Porque la persona que hace de facilitador, en este caso yo voy a ser facilitador del cuerpo de las personas que ahora me hagan sus consultas. ¿sí? Yo, voy a, yo me pongo de facilitadora. Entonces, pero quién va a detectar dónde está el foco ácido o alcalino va a ser la inteligencia física de la persona. Mi inteligencia física va a conectar con la inteligencia física de la persona. Y esa inteligencia física no tiene localidad, ¿está bien? En ese sentido es a nivel cuántico. Ahora nos vamos a poner a hablar exactamente de cómo funciona el nivel cuántico, pero también tienen formas de... Eh, si quieren averiguar, eh, fíjense en todo lo que es este, la, la, la cuántica, ¿no? La, la ciencia cuántica, ¿está bien? Entonces, eh, fu después fueron pasando que la persona los recitaba mentalmente y luego se empezó a aplicar eh, toda una metodología que se usa hace añares, muchos, muchos miles de años, ¿por qué? Que después, hace un tiempo, unos cientos de años, se le puso radiestesia. ¿Qué es la radiestesia? Otra forma de impactar bioenergía. Se usa a veces máquinas, se pone el papelito del nombre de la persona, a veces a la persona si necesita vitamina C, le ponen vitamina C en un papelito con el nombre, en una máquina eh, que envía la información. ¿sí? E ahora sabemos hoy en día, ¿sí? estamos en el 2019, sabemos hoy en día que... Eh, la inteligencia física nuestra, esa inteligencia que nos une a todo lo que existe, que es divina, que es de Dios, que es la parte más divina, que es la que compartimos todos los seres vivos, que esa parte, si nosotros tomamos conciencia y conectamos con la conciencia, la conciencia va a llevar esa información, no hace falta ver, tener en la mano, por lo tanto, eh, he aprendido, al menos yo, a aplicar, estos imanes a, a dar la orden, a dar ese comando, ¿sí? De que se han impactado estos imanes en vez de físicamente, que sean impactados virtualmente. Entonces el cuerpo sabe qué cantidad, digamos, de, de potencia tiene que tener el imán y cuánto tiempo. Quién me lo da la información del cuerpo de la persona, ¿sí? Bueno, eh, sin ir mucho más allá de esta explicación, eh, lo que quiero es que a partir, de ahora, ¿sí? eh, a partir de ahora empiecen a escribir, ¿sí? Voy a guiarme por cómo van apareciendo en mí, en este caso. Van a poner en mayúsculas, solamente en mayúsculas, quiero que escriban, ¿sí? Nombre completo y país, ¿está bien? Y yo voy a hacerle el rastreo BIO. ¿Está bien? Voy a hacer este, dos, los dos o tres pares más importantes para cada persona. Así que comiencen ahora, por favor, escribir nombre completo, ¿sí? Todo en mayúscula y pongan, perdone pongan rastreo también. Quiero el rastreo, ¿sí? Y Ahora no vamos a hacer este, preguntas eh, de este tipo. Vamos a usar el par bio, ¿Está bien? Bien, acá Sora es la primera. Soraida eh, Cubides de Colombia. Ok, bueno, es la primera. Eso, sigan escribiendo ahí, vamos a, vamos a hacer al máximo que pueda. Bueno, la primera que ha escrito el nombre completo y el país es Soraida Cubides, Colombia. Muy bien, vamos allá, Sora. Lo primero que voy a hacer es conectarme con Sora, ¿sí? Ahora en vivo y en directo y de vuelta. Y voy a, eh, voy a conectar con eh, la inteligencia física de Sora y voy a avisarle que voy a, voy a dar el decreto para hacerle biomagnetismo con bioenergía. ¿sí? Entonces voy a consultar en primer lugar, voy a consultar en primer lugar cuáles son los pares que Sora, ¿sí? eh, cuáles son los más importantes, cuáles son los. Eh, los tres pares vamos a, vamos a hacerle tres pares los tres pares más importantes para que Sora recupere su equilibrio interno no nos importa acá si tiene desequilibrada la mente las emociones los negocios o el cuerpo vamos allá Sora sí vamos entonces a consultar en primer lugar Sora imanes virtuales de qué potencia requiere ella eh, a ver, dame el sí y dame el no. Son 10.000, 11.000, 11.000 Gauss requiere. O sea, una, una potencia bien alta, Sora, sí. 11.000 Gauss. Y los pares que vamos a impactarle a Sora tienen que ver con... van a estar impactando 30 minutos, 33 minutos, reloj, desde el momento en que doy la orden. Vamos allá, Sora. Muy bien. El primero... Bien, vamos a impactar eh, en Sora el par Capitis-Capitis. Capitis-Capitis suelen ser pares donde hay hongos. Eh, no se asusten cuando yo nombre los hongos, porque estamos, gente, estamos llenos de microorganismos vivos, por lo tanto. Capitis suele tener que ver con hongos que casi siempre suelen dar caspa, cuero cabelludo, pero también pueden salir hongos en las manos, en la piel, ¿sí? Independientemente de lo que sea que causa, en Sora, vamos a impactar Capitis Capitis en, en tres zonas diferentes del cuerpo, en este caso, con imanes virtuales de 11.000 Gauss durante 33 minutos reloj. Ahí va. El segundo par de Zora... vamos a impactar articulación sacroiliaca norte a la derecha articulación sacroiliaca sur a la izquierda es en la articulación sacroilíaco, ¿sí? más para las caderas ¿sí? vamos a impactar, ese es el segundo par que le sale a Sora. no sé si tendrá algún problema Hay eh, un ajuste a nivel este, de huesos es lo, lo segundo que le marca. Así que vamos a impactarlo en Sora. Y el tercer par que le corresponde a ella. Página 13. Vamos a impactarle ligamento. A ver, esperen costo. Vamos a poner costo hepático, costo hepático, o sea, el costado del hígado, un par norte arriba, sur abajo, y vamos a impactarle el hígado con norte, eh, y aquí vamos a, eh, es un par que tiene que ver con alucinaciones, cuando uno imagina demasiado y ya llega un momento que se confunde lo que uno soñó con lo que uno imagina, este par ayuda con esa temática. Vamos a impactarla y no vamos a ponernos acá a discutir por qué el cuerpo de Sora les pide estos tres pares, pero son tres pares que le van a eh, como a iluminar el pH a Sora, ¿sí? Así que vamos a corregirlo, y fuerte para que todo lo que salga de estos pares lo vamos a hacer para Sora para y para todos nosotros, después de aplicar, aplicar estos pares, fuerte el sistema linfático para que todo lo que tenga que salir salga por vía natural, Sí, y no nos pongamos mal, no duele la cabeza y nada de eso, que suelen ser toxinas que quieren salir. Vamos a fortalecer, incrementar en todos nosotros el sistema linfático, los portales de salida para que estén fuertes para eliminar todo lo que se pueda, todo lo que se pueda en este caso, ¿sí? Muy bien, vamos a pasar eh, a lo próximo, a la próxima persona, eh, Isabel, a ver Isabel María Quesada, Mendoza Argentina, quiero rastreo, bueno muchas gracias, vamos Isabel, vamos a conectar con la inteligencia física de Isabel, vamos a consultar este, imanes virtuales de qué potencia, ella pide muy poquita potencia, 3.500, eh, 3.500 la, la potencia que pide este Isabel, debes tener o lastimado o bastante débiles los, los tejidos. Miren el extremo de Sora a Isabel, ¿ve? Esto lo determina el cuerpo. 3.500 Gauss nada más, pero que todos los imanes que yo ahora te ordene la impactación van a estar en Isabel y en quien sea que también los requiera. Eh, a ver cuánto tiempo, una hora, dos horas, siete horas reloj. ¿Ven la diferencia? Esto depende de cada cuerpo. Vamos allá, Isabel. El primer par, en orden. En la página 15. Bien, es, eh, hay una difusión de ovarios. Vamos a impactar ovario, norte a la derecha y sur a la izquierda. Ovario-ovario es ovario, el par que vamos a impactar. Eh, esto, este suele surgir cuando hay este, alguna disfunción en los ovarios porque se quitaron los ovarios o porque hay algún tipo de problemas en el aparato reproductor, eh, también suele se puede, puede ser para corregir síntomas de menopausia también, ¿sí? cuando hace muchos calores, cuando está muy mal la parte hormonal eh, y trastornos menstruales también, ¿sí? así que para todo esto es lo que sirve este par Vamos a impactarlo. El segundo par en orden para Isabel. En la página 7. Eh, seno frontal, seno frontal. Acá pondríamos norte a la derecha y sur a la izquierda. ¿Sí? acá suele ser cuando hay síntomas de sinusitis, sobre todo, o cuando hay problemas eh, a nivel, cuando uno no tiene muy despejada la mente, también para estudiar, cuando uno quiere, eh, cuando hay mucho estrés también, sí. pero si es físico es cuando hay, este, sobre todo, problemas este de rinitis, ¿sí? eh, acá se despeja, o Entonces sea, vamos a impactar este par en Isabel y en todas las personas que están conectadas, o se vayan a conectar más adelante, también vamos a impactarlas, para despejar, ¿sí? Muy bien. Hola Dani, acabo de ver. Bueno, y eh, el tercer par para Isabel y para todos los que lo necesiten, ya saben cómo es la biología. El tercer par... Es pericardio pericardio, pericardio, el pericardio es la bolsita que engloba el corazón, entonces paso a informarte Isabel que si has estado sintiendo como tensión, que vos decís, ay me está agarrando un infarto, me duele, me duele el pecho, a veces es esa bolsita sí que se llena de emociones, que está muy débil, entonces creemos que es el corazón, cuando es la bolsita esa, Sí. entonces vamos a impactar pericardio, pericardio en Isabel y en todas las personas que lo requieran, ¿está bien? Muy bien, vamos a asegurarnos de que todo tiene su salida, reiniciar, recalibrar y rejuvenecer. Muy bien, eh, vamos acá, eh, Blanca Rodríguez está siguiendo acá en el orden, Blanca Rodríguez, eh, de México, quiero rastrear, allá va Blanca. Bueno, nos conectamos todos con Blanca porque acuérdense que todos aprovechamos esta impactación. Si casualmente vos tenés algo similar a lo que tiene Blanca, a lo que tiene Sora, a lo que tiene sí, a alguien que estamos viendo, tu inteligencia física va a aprovechar esta impactación para sí mismo, ¿sí? Muy bien. Recordá siempre eso porque la, esa es la magia de la bioenergía del compartir. Bien. Vamos Blanca, eh, a ver, Blanca necesita imanes virtuales de potencia 7100 gauss, sería, ¿sí? Acá puede ser específico, 7100 gauss de potencia. ¿Cuánto tiempo tienen que estar impactados los imanes en Blanca 38 minutos reloj, es lo que me marca la bioenergía, ¿sí? Entonces, Blanca, los imanes van a ser de 7100 gauss y van a estar impactando 38 minutos reloj. Algo que no les dije que es muy importante, mientras estén los imanes impactados, no coman cosas sólidas porque se pueden quedar, se pueden quedar amontonado en el estómago, ¿sí? Sobre todo las personas que lo están haciendo en el directo, ¿está bien? Bien, vamos a ver eh, Blanca, vamos a ver... Eh, blanca, primer par. Página 3. Bien, vamos a impactar segunda vértebra cervical, segunda vértebra cervical que es acá en el cuello. ¿sí? Vamos a impactarlo norte a la derecha y sur a la izquierda. En blanca, y aquí, eh, ahí suele haber este, lugar para una bacteria, esta bacteria que suele estar allí, no sabemos exactamente si blanca la tiene o no, pero bueno, eh, esta bacteria eh, suele ser este, un estreptococo ¿sí? Un estreptococo que trae muchas eh, debilidades y dificultades al cuerpo, ¿sí? Así que vamos a este, aprovechar, a tratar de quitar todo eso, ¿sí? y esté o no esté ahí esta bacteria, vamos a, eh, vamos a equilibrar el pH en blanca, ¿sí? Bueno, vamos a impactarlo, vamos al a, a, segundo par, eh, a ver, uno, dos, la página dos, bueno, este par, es, el punto es oído, Vamos a impactar oído norte temporal, ¿sí? Cerebro sur. Acá hay otra bacteria, suele haber otra bacteria, ¿sí? Eh, por lo visto, Blanca tiene muchas zonas alcalinas en el cuerpo, ¿sí? Entonces esto también se equilibra, como les, les nombraba anteriormente. Así que vamos a impactar en todos nosotros, quienes lo requieran, ¿sí? Oído norte temporal sur. Muy bien. Y el tercer par. 17 vamos a impactarle plexo rodilla, plexo rodilla vamos a impactar atrás de la rodilla ¿vieron el huequito de la rodilla? en blanca, vamos a impactarle la parte de atrás, norte a la derecha y sur a la izquierda vamos a aprovechar a quitarnos todos los que estamos aquí si algunos tenemos ancestros que han tenido poliomilitis, aprovechamos para quitarlo vamos a borrar toda la poliomielitis de nuestros ancestros, y si hemos tenido poliomielitis, nosotros en otras vidas también la borramos total, completa y permanentemente porque suele traer dolores de huesos, también, ¿sí? Y suele ser, se puede equilibrar acá con imanes atrás de las rodillas, ¿está bien? Muy bien, corregimos. Muy bien, muchas gracias Blanca por compartir, ¿sí? Vamos a Marjorie. Marjorie, Berrio, Estados Unidos. Bueno, qué lindo, de lugares diferentes. Vamos, Marjorie, a, este, a curarnos todos, pero a través de la valiente de Marjorie, aquí, ¿sí? Vamos a conectar, voy a conectarme con Marjorie, y voy a consultar qué eh, potencia tienen que tener los imanes para ella. Eh, a ver, 5.000, 6.000, 6.100, 6.100 parecido a Blanca, ¿sí? Eh, mil menos. 6.100 aproximadamente la potencia de los imanes en Marjorie, en todos aquellos que quieran hacerlo. Y vamos a ver cuánto tiempo tienen que estar impactando los imanes. Una hora y media vamos a dejar los pares que van a salirle en Marjorie, ¿sí? Vamos a ver en qué, eh, el primer par para ella es eh, ahí ya le sale el par interciliar-bulbo-raquidio. Interciliar es acá, se pone un imán del norte acá, y eh, bulbo-raquidio acá atrás, norte-sur. ¿Para qué es este par? A ver, lo digo para que escuchen todas las inteligencias, ¿Sí? Este par eh, suele ponerse cuando alguien no crece, por ejemplo, ¿sí? Si hay algún problema de crecimiento o si la hormona del crecimiento que nos ayuda a no, a no envejecer tan rápido, ¿sí? Habría que ver cómo está Marjorie en ese sentido, ¿sí? Pero evidentemente hay algo que no está creciendo como debiera, no se está reproduciendo bien en su cuerpo y puede ser eso a nivel físico y a nivel, este, a nivel emocional, Interciliar tiene que ver con todos los problemas que uno tenga con apegos con gente. Yo le preguntaría acá a, acá, a Marjorie, ¿no? Y a todas las personas que tengan esos apegos, si están súper este, enamorados y no pueden dejar esa pareja, si están... Este, todo lo que sea eh, que te mantenga anclado a alguien que no querés estar, anclado a algo, alguna sustancia, este es un parque muy bueno para quitar anclaje, para quitar apegos también. ¿sí? Este es el primer par que le marca Marshall, así que ya está impactado. Vamos al segundo. El segundo par. Eh, acá me está marcando eh, apéndices sifoides. Eh, está marcando este, algún, algún tipo de, de, de acidez en las manos, ¿sí? Así que vamos a impactar con imanes las manos, sobre todo los huecos de las manos, y puede ser manos y pies, ¿sí? Vamos a impactar para asegurarnos de que no hay ningún tipo de hongo, ningún tipo de acidez ahí, ¿sí? Que esté eh, entorpeciendo, digamos, el pH en Marjorie o en cualquiera de nosotros, ¿está bien? Vamos a impactar ese segundo par. Y el tercero, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, como siempre. Eh... Bien. Vamos a impactar quinta dorsal, recuerden que tenemos 12 vértebras dorsales, quinta dorsal en norte y segunda lumbar en sur. Este par eh, suele, puede haber eh, un meningococo. Un meningococo es una bacteria, ¿sí? Eh, es una bacteria que eh, eh, puede haber la, eh, meningococo, puede, puede ser otra que es neisseria, se llama, ¿sí? Eh, son todas cuestiones que causan problemas en la médula espinal y terminan entorpeciendo también huesos y problemas, dolores en los huesos o los huesos suelen hacerse blanditos también ¿sí? vamos a, a, a impactarnos todos con todos los que tengamos problemas en huesos vamos a impactarnos este par entonces dijimos quinta, dorsal, segunda lumbar ¿sí? entonces nosotros vamos a asegurarnos de que si hay algún tipo de bacteria de este tipo la eliminamos de acá Total, completa y permanentemente. Eh, bueno, no recuerdo, segunda creo, ¿no? Vamos a, a la tercera, si no me equivoco, eh, del 1, a ver. Número 1. Bien. Y otro par que le vamos a impactar a Marjorie. vamos a impactarle parietal, inferior derecho del cerebro, frontal, izquierdo, son zonas del cerebro, vamos a impactársela total, completa y permanentemente por el tiempo indicado, hora y media habíamos quedado, y este par, ¿para qué sirve? Sirve para quitarnos esa apatía que tenemos por la gente, ¿qué es apatía? ¿Habrán visto cuando uno tiene este, etapas en la vida donde uno eh, no tiene deseos de hablar con la gente, todo te da lo mismo?, eso se le llama apatía, lo contrario como a la simpatía, ¿no? Empatía. Acá es eh, apatía, es como estar apático, es como que nada te, te, nada te gusta, nada te causa deseo, entonces eso se aplica en el cerebro para justamente liberar toda esta zona. Bueno, ojalá que tengamos tiempo para que alguien nos pueda decir si siente algo o si estamos, si lo relaciona con algo que le sucede, ¿sí? Bueno, Vamos a, muchas gracias Marjorie, vamos a pasar a, a Gloria, eh, Gloria Sánchez, de República Checa, ¡ay me apasiona que seamos de lugares diferentes! Bueno, me conecto con vos Gloria, muchas gracias también por participar y para, eh, a través de tu sanación, de tu limpieza, sanarnos todos, ¿sí? Sí coincidimos con lo que vos tenés. Vamos a ir acá entonces... Eh, a ver, Gloria necesita imanes de potencia 11.500 Gauss, bien alto, como la primera que hemos impactado. ¿sí? 11.500 Gauss son imanes muy fuertes. Bien, y vas, vas a tener los impactados eh, 13 minutos nada más. Ella es de las personas que... Rápido, sí, pero fuerte, ¿está bien? Bueno, vamos allí entonces, Gloria, de República Checa, vamos a, eh, a ver cuál es el primer par que vos necesitas para equilibrar tu pH interno. Vamos a ver... Bien, a ver, Regina. Novena dorsal, novena dorsal, vamos a impactar esa novena vértebra dorsal, ¿sí? Eh, vamos a poner este imán eh, norte a la derecha, sur a la izquierda, y aquí podría haber, este, podría haber este, también zona muy alcalina donde podría haber el virus de la influenza, todos estos virus que causan este resfriados, eh, todo lo que tiene que ver con sistema respiratorio y suele este bloquear mucho acá, bueno, vamos a liberar toda esa zona. Ustedes saben que este, los pares biomagnéticos siempre tienen, casi siempre este, está relacionado con un virus, una bacteria, un hongo, ¿sí? Algunos sí son psicológicos, pero casi todos tienen una. No quiere decir que sí o sí lo tengas, pero si no lo tenés, igual lo que sabemos es que el pH ahí está alterado y hay que corregirlo. No nos importa mucho si tenemos o no exactamente ese microorganismo, ¿sí? Si lo tenemos, lo eliminamos, y si no lo tenemos... Ya sabemos que tenemos que equilibrar ese pH, ¿está bien? Bueno, el segundo par en gloria. Eh, página 12. Eh, es deltoides, deltoides, deltoides, ¿sí? Acá en, el, en los brazos. Eh, posiblemente gloria, sin conocerla, tenga dolores musculares, ¿sí? Me encantaría saber, Gloria, pero bueno, porque este par, ¿sí? Se suele impactar eh, eh, para personas que tienen muchos dolores musculares, entonces vamos a impactar deltoides, deltoides en, todo, en todas las personas que necesitemos este par, ¿está bien? Y deltoides y vamos a, eh, vamos a quitar toda la mala información que, pueden, que podemos tener sobre las falsas artritis, artritis ¿sí? Vamos a quitar toda esa... Mal información Y vamos a asegurarnos de que eh, no hay una bacteria llamada treponema pallidum, que, que suele estar ahí. Vamos a quitar, si hubiera, la vamos a borrar, para que se eliminen rápidamente todos esos dolores musculares y posiblemente artríticos también que pueda tener gloria, ¿sí? Vamos a eliminarlos total, completo y permanentemente impactando imanes. Bien, y el segundo par... vamos a impactar Cali renal en norte y uretero el uretero izquierdo en sur ¿sí? eh, uretero izquierdo en sur y vamos a asegurarnos eh, que no hay, tipo de, no hay ningún tipo de virus ahí vamos a borrar todos los tipos de virus que haya habido en el pasado presento futuro, asegurarnos de que está equilibrado el pH alcalino. Este es un par que suelen ponerse en personas que tienen principios de esclerosis, ¿sí? No es porque vayas a tener esclerosis, Gloria, no es así. Acá se ve todo el pH, ¿sí? Pero vamos a equilibrar. Acá se puede ver claramente que de tres han surgido dos que tienen que ver con eh, músculos y esqueleto, entonces posiblemente tengas alguna debilidad en ese sentido, Gloria. Sí. Bueno, vamos a corregirlo. Bueno, muchísimas gracias, Gloria. Entonces por participar. <risa> vamos acá eh, hasta las y media seguro voy a estar haciendo rastreo, sí en vivo. Llegué hasta donde llegue. Ustedes saben. Bueno, eh, sigue Luciana Lirio de Argentina. Bueno, Luciana. Gracias por participar, ¿sí? Voy a conectarme con Luciana Lirio. Luciana eh, requiere imanes 6.000 gauss, ¿sí? Bastante poquito, pero que estén impactados. Una hora y 50 minutos, casi dos horas, ¿sí? Muy bien, vamos allá, Luciana. Vuelve a salir deltoides en este caso, pero es deltoides norte, de, deltoides norte, tensor, escápula, sur. Este se suele poner cuando hay deformaciones, alguna deformación a nivel estructural, ¿sí? De algún hueso, de algún eh, cartílago en tu caso me parece, Luciana, eh, Consta que no conozco nada de las personas que, que están ahí, ¿no? Bueno, ustedes sabrán a qué está haciendo referencia, pero vamos a impactar este par y en todas las personas que tengan algún tipo de deformación de alguna estructura, porque esto va a ayudar a que el cuerpo encuentre, eh, que vuelva a su lugar original, ¿está bien? Vamos a impactar, en segundo lugar, dos oreja oreja esa se pone norte a la derecha sur a la izquierda para Luciana ¿sí? este par eh, este, este par este suele equilibrar todos los pares craneales, recuerden que tenemos muchos pares craneales, uno va a la vista el otro para, para, para tragar el otro al oído ¿sí? poniendo oreja a oreja se suele equilibrar todos los pares craneales ¿está bien? Así que bueno, vamos a, vamos a equilibrar todos los pares craneales junto a Luciana. Todo lo que lo requieran. Y en tercer lugar, para equilibrar el pH de Luciana. 7. Seno nasal, seno nasal. Simplemente acá. En estos que están acá, donde se suele acumular cuando uno tiene sinusitis, cuando uno tiene la nariz tapada o, ¿no? Ahí vamos a poner norte a la derecha y sur a la izquierda. Vamos a impactar estos pares para que puedas respirar mejor y puedas vaciar de toda la porquería que se te puede haber acumulado por acá, Luciana. ¿Sí? Incluso pareciera que tendrías hasta tejido acá. ¿Sí? Un poco de crecimiento también. Pero bueno, vamos a impactar en todos nosotros también. Muchísimas gracias, Luciana. Espero que, le, que, que te haga bien. <ríe> Laura, oh, mi hermana, qué lindo. Llegaste, Tata. Bueno, Laura Lunari, Argentina. Quiero rastreo. Allá vamos. Bueno, Laura, a ver, vamos a conectar con su inteligencia física. Me está diciendo que requiere imanes de potencia... 6.000 Gauss, igual que Luciana. ¿Casualidad? ¿Porque son de Argentina? No sé. 6.000 gauss. ¿Tiempo que tienen que estar los imanes en tu cuerpo, Laura? Cinco horas y media, más o menos. Bastante. Cinco horas y media, ¿sí? Primer par para Laura. En orden de prioridad siempre... Vamos a impactar, plexo-lumbo-sacral, plexo-lumbo-sacral, lumbo-sacral, sería toda la etapa acá de la cola, ¿no? De donde está el sacro, donde termina, ¿sí? De lo lumbo, la parte lumbar al sacro, toda esa partecita, la última partecita, va norte arriba y sur abajo, Todo ese, toda esa, esa última parte es la que necesita Laura, ¿no? Estabilizar, vamos a impactar allí, las personas que están mucho sentadas o tienen inflamada toda la zona acá de adelante también, ¿sí? El segundo par para Laura y para todo el que tenga lo mismo. Vamos allí. Página 8. Página 8. Eh. Adenoides, adenoides, literalmente acá. Norte a la derecha, sur a la izquierda. Las adenoides, ¿cuándo se pone este par? Cuando uno necesita elevar las plaquetas, habrán escuchado las plaquetas, cuando uno está muy débil, necesita elevar las defensas del cuerpo, ¿sí? Ahí se aplica este, es para, eh, se normaliza la fórmula roja, eh, para, para activar el hierro de la sangre, para subir plaquetas, también se pone cuando hay eh, alergias tóxicas, algo que esté intoxicando el cuerpo, y también puede ser cuando hay hipertrofia de algo de acá tiroides para tirar cuando está medio atrofiado alguna glándula, también se pone eso pero es sobre todo cuando uno está convaleciente y necesita recuperar fuerzas así que allí va adenoides, adenoides y para todos lo que nos necesitemos ¿sí? el tercer para, para Laura hígado hígado y un montón de pares, ahí ¿eh? les digo bien, hígado absceso amebiano vamos a impactar al hígado y en algún lugar donde Laura tiene un absceso, en el hígado ¿sí? esto no es para asustarse Laura, ni nada por el estilo, pero ahí este, tu hígado está con una, algún absceso ahí ¿sí? Eh, vamos a encontrarnos en otro momento a ver si te lo puedo quitar, ¿sí? bien, pero vamos a impactar todos nosotros el hígado nos tiene que asustar que tenga piedras, que tenga abscesos, porque el hígado se limpia constantemente, entonces se suele ensuciar muy fácilmente, y eso nos tira la cama, nos debilita, nos quita la energía, ¿sí? Entonces uno, el hígado tiene que estar, de vez en cuando tenemos que hacer alguna limpieza de hígado, aunque sea tratar de no comer unas horas, ¿sí? Para que se limpie un poco más, ¿está bien? Así que vamos a impactar el hígado en Laura y en... En cualquiera que pueda tener algún absceso también en el hígado. ¿Está bien? Muy bien. Ani 26. Bueno, a lo mejor puedo hacer uno más. Eh, oh, bueno, y decía. Uliana. Uliana Cruz de México. Quiero rastreo. Vamos allí. Eh, Uliana. A ver, Uliana. Uliana requiere imanes virtuales de potencia. 5, 6. 6.000 gauss me pide, pero 6.000. 6.600 gas más o menos, un poquitito más que en Argentina, ¿sí? Y eh, van a estar impactados en vos, Juliana. 65 minutos, ¿sí? Un poquito más de una hora. Vamos allí a ver, Juliana, el primer par. 7... Ante, cuerno, ante, cuerno, acá, uno, norte a la derecha, sur a la izquierda, ¿sí? Estos pares suelen ser cuando uno tiene dolores de cabeza o cuando la sangre no circula bien por el cráneo, ¿sí? Entonces la presión no suele estar muy bien. Vamos a impactar esto, ¿sí? En Uliana y en todos los que lo requieran. Vamos rápidamente al segundo par. Vamos a impactar punta de páncreas norte, riñón izquierdo sur. Y acá este par eh, suele ser por intoxicación. ¿Vieron que no es casualidad? Acá antes le marcaba para la sangre, para que vaya bien el, al cerebro, y ahora le está marcando punta de páncreas riñón izquierdo. Esto es cuando alguien está intoxicado, porque sea, ya sea porque respira este, contaminantes, arsénico, todas estas porquerías, de, de, o de los autos, o de, o de, de algún lugar donde haya metales. Estás bastante intoxicada, Uliana, ¿sí? Yo sé que vos, vos sos terapeuta, así que eh, presta atención a, a, a, ahora a todo lo que elimines, ¿sí? Tomá bastante agua, por favor. Bueno, vamos a impactar este segundo par, y el tercer par en Uliana... Vamos a impactar envoltura del riñón, envoltura del riñón. Simplemente lo que envuelve al riñón, norte a la derecha, sur a la izquierda. Vamos a impactar este par, eh, que tiene que ver un poco con, con nervios, ansiedad, ¿no? Sobre todo, pero bueno, vamos a impactar este par en todos los que lo requieran, total, completo y permanentemente. Bueno, y como estamos en 29, voy a hacer otra, me largo a hacer otra más. A ver, Ale, Alejandra. Alejandra Delgado, Bonifacio, Perú, rastreo. Ay, Marce, justo. Bueno, vamos ahí, yo dije que hasta las y media. Eh, a ver, Alejandra, imanes virtuales. A ver, para Perú, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 10, 11, 12.000, ¡12.000 Gaus! Le ganaste a todos, Ale. Bueno, 12.000 gauss para Alejandra, tiempo que tiene que tener los imanes son 6 eh, horas reloj. Es muchísima impactación y muchas horas también, pero es lo que pide el cuerpo de Alejandra. Vamos a ver el primer par. Tan simple como ceja a ceja, este se pone casi siempre para sinusitis y para despejar la mente, como algo parecido todo por acá. Ceja, a ceja, arriba de la ceja. Norte a la derecha, sur a la izquierda. Era Alejandra y en todo es lo que lo requieran Vamos allí, casi siempre es para quitar sinusitis. Eh, el segundo par, página 12. bursa, bursa, esto está en los brazos, vamos a impactar bursa, bursa, norte a la derecha, sur a la izquierda, y vamos a quitar todo este hongo que puede estar en el, en el cuerpo, en la piel, en algún lado, y también causa dolores musculares sobre todo. Vamos a quitar todo este, este tipo de hongos, impactando en todos nosotros, en Alejandra, bursa, bursa. Y el tercer par... Página 16, vejiga, vejiga, y ahí vamos a impactar vejiga, vejiga, vamos a ponerlo en horizontal, norte, a la derecha, a la izquierda, estos imanes, y hay una disfunción en vejiga, la vejiga o no limpia bien el cuerpo, todos los líquidos del cuerpo, o está muy débil, ¿sí? Que también debilita posiblemente el sistema reproductor, así que ojo ahí a, a la vejiga, vamos a fortalecer vejiga. La vejiga también forma parte del sistema linfático y sirve para eliminar todos los desechos del cuerpo, así que también hay que tenerla en cuenta. Bueno, me he pasado un poquito, unos minutos. Eh, los invito próximamente, si ustedes quieren, a todos los que ya escribieron aquí en el chat, ¿sí? desde Marcelo en adelante, que han escrito, eh, que quieran otra nuevamente, que quieren hacerse este rastreo bio con bioenergía. Los invito próximamente, estén atentos y ojalá puedan volver a conectarse las personas que están aquí para que podamos este, hacer una segunda parte. ¿Qué les parece? ¿Les parece hacer una segunda parte? Voy a adelantar un poquito los comentarios eh, para, ver si me, para ver si han escrito o, otra cosa, ¿sí? Aparte, no voy a hacer más porque ya, ya me tengo que ir a buscar a mi nena a la escuela, ¿sí? Pero si quieren les hago la invitación de todas estas personas eh, que han escrito y no llegamos a hacerles el rastreo, si quieren que la próxima vez sean los primeros, ¿sí? ¿Les parece así lo podemos hacer? ¿Está bien? Bueno, acá me puesto mi escápulas, dice, fui operada de noides, bueno, acá la gente que comenta suele sufrir de migrañas, bueno, ojalá, Luciana, que te haga bien, seguramente el cuerpo sabe a dónde va el imán, ¿sí? No eh, sabes cómo le pegaste, dice mi hermana. Ya lo vamos a ver. No, está todo bien. El, el cuerpo sabe, ¿sí? Yo no sé nada, como siempre digo. Bueno, muchas gracias, Reina. Acá pregunto, ¿será que me puedes ayudar? No me siento muy bien en ningún lugar. Reina, eh, por favor, conectate, estate atenta a, a, todo, a todos los lugares, no solamente acá en YouTube, sino en, en Facebook. donde Yo siempre eh, pongo un rato antes este, que voy a hacer programas en vivo eh, y aprovechá, notarte rápidamente y vos viste que acá... Este, es todo compartir, ¿sí? Y con gusto, con gusto te veo, ¿está bien? Bueno, muchas gracias a, eh, eran emocional, el tercero sí, dice acá, por otra generacional, mirá vos, bueno, acá empiezan a, este, yo invito a todos a que lean, porque yo en realidad nunca sé los pares que salen, suelo comentar por experiencia lo que suelo este, detectar, lo que, lo que me recuerdo cuando han salido, ¿no? Pares, pero este, la gente sabe exactamente a dónde va, ¿sí? Eh, la gente nota la diferencia, así que aprovechenla, ¿sí? Will, también eh, invitado, creo que es, eh, para la próxima. Por favor, todos atentos y, y créanme que por ahí no es muy bonita porque no hablamos tanto, pero este, ayuda, ayuda y comparte. Compartan este video con sus conocidos para que si alguno tiene algo de lo que tenían las personas que vimos el día de hoy, lo pueden aprovechar, ¿sí? Y si algunos dicen yo necesito sí o sí este, renovar mi pH interno, necesito una ayudita de la bioenergía, que estén atentos, se suscriben a mi canal de YouTube, pongan la campanita, les avisan a Facebook, donde sea, para que puedan aprovechar estos programas. Ustedes, sus seres queridos, bueno, y todos, para que la bioenergía llegue lejos. Y vamos, inscríbanse en CBAO, aprendan a hacer todo esto y aprendan a aplicar todo lo que existe en ustedes mismos, ¿sí? Muchísimas gracias por permitirme compartir estas maravillosas técnicas que ya existen, solamente tenés que animarte a, eh, a aprender a usarlas, ¿sí? Si yo lo puedo hacer, todos lo pueden hacer, ¿está bien? Les mando un beso excelente, bueno, muchas gracias a todos la, la, por las cosas bonitas que me dicen, y bueno, atentos al próximo programa entonces, un beso enorme cuídense, chau chau